¡Hola! El día de hoy te voy a explicar qué es y cómo anidar un video. Lo primero que voy a hacer es explicarte qué es. Bueno, el anidamiento desde el punto de vista de la edición de video es cuando tenemos muchos clips y lo que hacemos es agruparlos y unificarlos en uno solo. ¿Para qué sirve? Es lo siguiente que te voy a explicar sirve primero que nada para organizar y darle mucha más estética a nuestro flujo de trabajo en la edición de video segundo para que nuestros videos carguen de manera más rápida o rendericen mejor y tercero para poder aplicar dentro de un clip más de un efecto de video sin llegar a cometer errores en la edición de video bueno bueno ya estamos aquí en el ordenador lo primero que va a hacer es explicarte a cómo anidar un video para esto nos vamos a la herramienta de selección que se activa con la tecla V y seleccionamos todos nuestros clips de video. Le damos clic derecho y le damos en donde dice anidar. Una vez estando allí lo renombramos por ejemplo como grupo 1 y le damos en aceptar. Como ven ya nuestro flujo de trabajo se ve mucho más limpio. Para acceder a todos nuestros videos sencillamente le damos doble clic y como ven aquí están todos. Y para regresar a donde estábamos antes le damos aquí. Lo siguiente que te voy a explicar es los usos más comunes que tiene este proceso. Para esto, por ejemplo, le podemos aplicar un efecto de video a un clip que no coincida con las dimensiones de nuestra secuencia. Si lo intentamos en este momento, nos marcará un error. Para arreglar este error, sencillamente le damos clic derecho y le damos en donde dice anidar. Le damos en aceptar y se lo volvemos a aplicar. Como ven lo hemos solucionado, el segundo uso más común de este proceso es poder aplicar más de un efecto de video a un clip entonces por ejemplo, si le intentamos aplicar un remapeo de tiempo nos dirá que ambos efectos no se pueden aplicar en un mismo clip entonces para arreglar esto, sencillamente lo único que hacemos es volver a anidar, le damos en aceptar y ahora sí, aplicaremos nuestro efecto de video, de esta manera. Como ven, pudimos aplicar dos efectos de video en un mismo clip. Como sé que este video te ha sido de mucha utilidad, te estaré dejando más videos por aquí que te pueden interesar. Como sé que este video te ha sido de mucha utilidad, te invito a ver aquí mi canal y más videos.